¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la clase de español. Hoy iniciamos una serie de videos o una serie de clases relacionadas con el tiempo condicional en español. Bueno, vamos a iniciar con la, la parte de la explicación gramatical acerca de cómo funciona este tiempo y digamos cuáles son las condiciones para usarlo correctamente muy bien tenemos el tiempo condicional simple del modo indicativo hasta este momento en nuestro canal hemos estudiado eh, algunos tiempos verbales del modo indicativo en, en su forma simple más adelante vamos a empezar con el estudio de los tiempos compuestos así que quiero aclarar esto que empezamos con el estudio del condicional simple en el modo indicativo muy bien el condicional lo vamos a usar en español para expresar Situaciones o eh, acciones hipotéticas, es decir, acciones que pueden ser probables o no. También para hacer preguntas de un modo muy cortés o para expresar deseos. Básicamente son estas tres condiciones. Tenemos para, para expresar situaciones hipotéticas, que son probables, para hacer preguntas de un modo muy cortés o para expresar deseos. Y tenemos un diálogo entre dos amigas diana y silvia diana dice hola silvia cómo estás este cómo estás tenemos el signo de pregunta invertido al inicio que es muy propio al español cómo estás silvia dice hola diana yo estoy muy bien gracias y tú diana dice pensé que no estarían ustedes aún en el apartamento les gustaría venir a la una de la tarde para almorzar con nosotros aquí tengo en resaltador amarillo estarían ustedes hay un condicional y luego dice les gustaría continuamos con nuestro diálogo Silvia dice sí nos encantaría mucho estoy expresando un deseo creo que es una idea maravillosa pero tal vez llegaríamos un poco más tarde Julio me dijo que llegaría a la una del gimnasio Diana dice, está bien, ¿podrías traer un flan de tres leches para el postre? Un delicioso flan de tres leches que eh, es muy común dentro de, de, de la cultura latina. Silvia dice, bueno, no estoy segura, aunque entonces debería ir ya mismo a comprar todos los ingredientes para el flan. No, no te preocupes, que yo conozco una panadería donde venden el mejor flan del mundo. Bueno, pero tendría que llamar ahora mismo para que me guarden uno, porque los podrían vender todos. En amarillo tenemos encantaría, llegaríamos, llegaría, podrías, debería, tendría, podrían. Todos esos son verbos en un tiempo condicional. Y una de las características principales es el hiato que tenemos aquí. El ia, ia, ia, ia. ia IA, IA, IA, que digamos es, personalmente para mí es una de las características propias del de condicional. Muy bien. Diana dice, me parece muy bien. Entonces ustedes llegarían a eso de las 2 de la tarde. Silvia dice, sí, pienso que llegaríamos a esa hora. Diana dice, yo sé que tu sobrina está de visita en tu casa. Si tú quieres, la podrías traer. Silvia dice, a ella le encantaría mucho ir a almorzar con nosotros. Diana luego dice, me alegraría mucho conocerla porque he oído cosas muy buenas de esa chica. Silvia dice, muy bien, entonces nos veríamos a esos de las 2 pm o 2 de la tarde. Chao. Bueno, tenemos, llegarían, llegaríamos, podrías, encantaría, alegraría y veríamos. Son formas del de tiempo condicional bueno con esta introducción ya más o menos podemos saber o nos podemos ubicar cómo funciona ese tiempo en, en español el tiempo condicional perfecto ahora decimos sabes cuándo debemos usar el condicional en el modo indicativo muy bien vimos que hay básicamente 7 reglas que tenemos que tener en cuenta en el momento de usar el condicional la primera para hacer invitaciones de un modo muy cortés es un modo que expresa una cortesía una, una amabilidad o muy buenos modales por ejemplo les gustaría venir a la una de la tarde para almorzar con nosotros les gustaría venir ahí estoy haciendo una invitación dos para hacer una petición en forma muy cortés o educada podrías traer un flan de tres leches para el postre, es una petición, le estoy pidiendo a alguien que traiga, podrías traer un flan de tres leches, tercero para expresar nuestros deseos, que pienso que eso es una de las eh, digamos, condiciones que más se presta para el uso del condicional, Sí, nos encantaría mucho, creo que es una idea maravillosa, nos encantaría, nos gustaría para expresar nuestros deseos, así que ya llevamos tres puntos para hacer invitaciones, para peticiones y para ex expresar nuestros deseos continuamos con el número cuatro para hacer alguna sugerencia bueno, pero tendría que llamar ahora mismo para que me guarden un flan porque los podrían vender todos una sugerencia, tendría que llamar ahora mismo porque los podrían vender todos cinco, para expresar una suposición o una hipótesis pero tal vez, este tal vez me está indicando que hay una probabilidad llegaríamos un poco tarde, una suposición o una hipótesis pero tal vez llegaríamos un poco más tarde perdón sexto para expresar una duda o incertidumbre del pasado dice pensé, aquí está el pasado pensé que no estarían ustedes aún en el apartamento hay una duda o hay una incertidumbre en este caso una de las dos amigas no está segura si ellos estarían en el apartamento por eso dice pensé aquí está el pasado que no estarían ustedes en el apartamento y número 7 para expresar una suposición sobre el futuro situando el momento de la partida de la acción en el pasado julio me dijo aquí ya estoy marcando el pasado julio me dijo que llegaría a la una de la tarde del gimnasio julio me dijo marco el pasado y luego tengo el condicional me dijo que llegaría a la una de la tarde del gimnasio entonces resumiendo te, tenemos el uso del condicional para hacer invitaciones para hacer peticiones 2 para expresar deseos número 3 para hacer sugerencias 4 para hacer suposiciones o hipótesis eh, cinco, seis sería para expresar dudas o incertidumbre en el tiempo pasado y también para suposiciones sobre el futuro situado en el momento de partida de la acción en el pasado que digamos no, no es muy común pero se presenta y repetimos este, este ejemplo julio me dijo que llegaría una, una condición con base en, en un pasado muy bien ahora vamos a ver algunos ejemplos uh, bueno vamos a la, la estructura gramatical perdón decimos el condicional bueno esta esta parte gramatical o de estructura es muy sencilla eh, sucede sucede bastante tenemos las estructuras en los tiempos verbales es muy sencilla cuando hablamos por ejemplo del subjuntivo eh, la estructura gramatical para el uso del subjuntivo es muy sencilla pero cuando hablamos de de cuándo usarlo correctamente allí es donde viene un poco de duda y y es lo que hace un poco más difícil la conceptualización, por ejemplo, del subjuntivo. Sucede lo mismo con el, con el condicional. Vamos a ver que la estructura gramatical es muy sencilla. Yo digo, vamos a agregar las terminaciones correspondientes para cada pronombre personal a los verbos en infinitivo. O sea, los verbos van a estar terminados en ar, er, ir, que están expresando su forma infinitiva como amar, to love, comer, to eat y vivir, to live. Para yo, decía yo, amaría comería o viviría. Para la primera persona del singular tenemos la terminación IA, IA, IA para todos los verbos. Dos, para la segunda persona del singular tú, tú amarías, tú comerías, tú vivirías. La terminación va a ser IAS y recordemos que siempre tenemos la tilde o el acento gráfico. Ahora, vamos a las terceras personas. Él, ella, usted amaría, comería, viviría. IA, IA, IA igual que las primeras personas para nosotros, nosotras amaríamos, comeríamos o viviríamos para vosotros o vosotras amaríais, comeríais y viviríais y ellos, ellas, ustedes que es la tercera persona del plural decimos, decimos amarían, comerían y vivirían terminación IAN con tilde en la I IAN, IAN, IAN muy bien, el condicional para todos los verbos terminados en ar, er, an, ir, las terminaciones verbales son las mismas y tenemos ver los verbos irregulares. Casi siempre tenemos una excepción a la regla y esos verbos irregulares los vamos a memorizar. Eh, así que no, afortunadamente son 12 y eh, son fáciles de memorizar por, por, por el uso tan cotidiano que le damos. Muy bien aquí tenemos los 12 verbos irregulares en el condicional del modo indicativo y voy a hacer un video dedicado a estos 12 verbos más adelante puede ser el próximo video, que son el verbo saber to know, caber, to fit, poder, to be able, querer, to wish or to want, haber, to have or to possess este es un verbo especial porque va cuando va a funcionar como eh, posesivo de tener algo, bueno, no, hay, no va a haber algún, ningún inconveniente se va a presentar un poco de dificultad cuando lo usamos como como un verbo auxiliar en los tiempos compuestos que vamos a estudiar más adelante así que este lo vamos a dedicar un poco de tiempo poner, to put, salir, to leave, tener, to have, venir, to come, valer, to be worth aquí es con B, decir, to say y hacer, to make bueno, esos son los 12 verbos irregulares que vamos a estar viendo más adelante bueno ahora tenemos algunas oraciones número 1 cuánto costaría esta casa en el año 1895 pienso que costaría unos 10 mil dólares aquí hay una, hay una suposición sobre el futuro situando el momento de partida de una acción en el pasado Estoy haciendo la referencia del año 1895. Dice, ¿cuánto costaría esta casa en el año 1895? Dice, pienso que costaría unos 10 mil dólares. Dos, me gustaría poder volar por todo el mundo. Me gustaría, estoy expresando un deseo. Tercero, a mi hijo le encantaría hablar cinco idiomas. También estoy expresando un deseo. Eh, Nosotros desearíamos ir a Francia el próximo año. 5. Créeme que iría a la fiesta contigo, pero estoy muy ocupado con mucho trabajo de la universidad. Son eh, situaciones que dentro de un contexto están es, eh, expresando una condición. Por ejemplo, dice, créeme que yo iría, yo iría a esa fiesta, ya hay una condición, contigo, pero, pero estoy muy ocupado con mucho trabajo de la universidad. Número 6. ¿Podrías ayudarme con esta caja que está muy pesada? podrías estoy haciendo una, una petición y número eh, puede ser una petición o puede ser un podríamos decir una sugerencia y número 7 te importaría no fumar aquí adentro de la casa te importaría no fumar bueno esas son las 7 oraciones con en condicional bueno ese es todo por el día de hoy la clase está bastante corta pero recuerden que en la siguiente en el siguiente video continuamos con estos eh, verbos en este tiempo condicional una vez más por, por favor les recuerdo que se suscriban totalmente gratis a este canal por favor envíenme sus comentarios sus preguntas sus sugerencias acerca de nuestro canal también quiero que compartan este video con sus familiares con sus amigos con todas las personas sus amigos o que lo compartan en las redes sociales también regálame un like o un me gusta esta clase fue tardada porque es una cosa muy importante para mí y para el canal eh, para ser, seguir creciendo así que me gustaría que nos ayudaran a, a, a compartir la información de nuestro canal para que sigamos sigamos creciendo en audiencia también quiero recomendarte que activen la campanita de notificaciones así que cada vez que subamos un vídeo te va a llegar una alerta de que hay una nueva clase para que la tomes bueno, yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Recuerda que mi nombre es Raúl Joven León, mi correo rjoven66 gmail.com. Eh, escríbeme bien, sea aquí abajo en la, de, en la caja de comentarios o a mi correo electrónico personal que le contesto a todo el mundo que me escribe. Así que espero recibir noticias tuyas. Bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy acerca del tiempo condicional en español. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta pronto amigos.